Y son esos labios los que yo quiero probar Por los que me vuelvo loca cuando tú no estás Es que me tienes a mí sin saber decidir En un baby de sentimiento encontrado por ti Y cuando estás a mi lado, no sé si quieres te voy Estás a mi lado, no sé si quererte o odiarte. Tú sabes cómo envolverme. Quiero alejarme, pero no quiero perderte. Cuando habla el corazón, calla la razón. Porque aunque mi razón dice que tú me mientes. Ganar los dos Y si me quiere, quiere, no peleamos Y si me quiere, todo, todo lo hablamos Pa' que no sigamos más con esta confusión Y son esos labios los que yo quiero probar Por los que me vuelvo loca cuando tú no estás Es que me tienes a mí sin Encontrado por ti Y cuando estás a mi lado No sé si quiere te odiarte Es que tú sabes cómo envolverme Quiero alejarme pero no quiero perderte Cuando estás a mi lado Del Music y Evo de Producers